Tu drone cortito y mañanero desde que empezaron a salir los mini de, vamos de todas las marcas pero cuando salió el DJI el mini el primero DJI mini fue una cosa en los canales que el viento que el viento que el mini no aguanta el viento que esto no aguanta el viento los que venían de no volar nada no tenían ni idea y hablaban los que veníamos de volar drones más grandes, cualquiera, en mi caso Phantom o más pequeños el Spark, el Spark soportaba bien el viento, pero por ejemplo le ponías protectores de hélices, esto hay cosas que la gente no sabe, le ponías protectores de hélices y era un descontrol, porque viento y el dron con carga un descontrol. Lo mismo pasaba con el Mini con la jaula, te limita a 30 metros. Ustedes si le ponen la jaula para volar en interior al mini y lo sacan al exterior, no pueden ir más allá. No se los permite la aplicación. Hay un montón de detalles que solo se adquieren con la experiencia. Entonces, bueno, mucha gente escuchaba el tema del viento. Y tenía una especie de temor a hacerse con un dron y no poder o controlarlo, o que se les cayera, se les diera contra algo o que les estuvieran saltando alarmas constantemente te ponen motor eh, forzado advertencia de vientos fuertes el otro día estaba a una altitud en una montaña X altitud y me avisó que había fuerte viento lo que hice fue el viento va por capas es como si aquí hay viento fuerte aquí hay como un espacio que es donde están subiendo las térmicas y descendiendo el aire frío aquí hay otro espacio donde se hace como una calle de viento muy fuerte porque es donde se unen de adquiere velocidad y hay diferentes... entonces tú tenés que ir viendo en qué zona puede que no haya viento si lo podés ver porque estás en una altitud normal vos ves que el dron se inclina porque está haciendo fuerza para algún sitio es una cuestión de sentido común ¿vale? si alguien ha estudiado aviación y esas cosas, más si han volado drones, más a cuanto más experiencia, mejor a lo que voy el, el Mini aguanta perfectamente el viento, está el último video en mi canal Les dejaré supongo aquí una tarjeta, después cuando edite si tengo tiempo eh, Podrán ver un viento tremendo y el Mini se lo aguantó El Sino aguanta muy bien el viento, vale, el Sino Mini, el Pro, el C, etcétera. Inclusive mejor que el, que el DJI o eso se creen. Porque a mí en, en el último vuelo el, el DJI Mini 2 me aguantó el viento perfectamente. Así que nada, ustedes a volar, no se queden, eh, siempre digo, no me escuchen solo a mí, solo al otro, solo a aquel. Ponen DJI Mavic Mini 2 y van viendo qué dice cada uno según su experiencia hay países donde hay viento todo el santo día, vale, me escribió un, un suscriptor por un DJI Mini que tiene en, en Puerto Rico, y en un lugar de estos, otro me escribió del El Salvador, eh, que está en una zona, es como una, como una ladera, no sé dónde es que está, muy selvático, ¿no? hay mucha humedad, mucho verde, pero hay viento constantemente, entonces, claro estaba con esa preocupación que me hago con un mini y, el, y en mi zona que es de viento no voy a poder podés volar perfectamente lo único que te puede pasar es que la batería en vez de durar 31 minutos 30 minutos eso es lo que dice el fabricante en vez de durar 28 minutos sin viento te va a durar 25 26 con viento vale se te va a, a, a bajar el tiempo de, de, de vuelo en cuanto a batería porque el drone está haciendo un esfuerzo esto es como si llevase un coche en segunda en una pendiente, exactamente lo mismo. Está haciendo fuerza el motor, está consumiendo más combustible. Al ser eléctrico estas, estos juguetitos, lo que hacen es consumir batería. Si hay más viento, consumen más batería. Hasta cierto punto que no podés ni despegarlo. Tengan cuidado con el viento y calculen. Yo les diría que fueran a contraviento y cuando tienen que volver, volvieran con viento de cola, ¿vale? Porque eh, les va a ayudar a la vuelta y no van a estar con el nerviosismo. A mí me ha pasado de cambios de viento o estar en montaña que se levante viento y tengo que traer el dron que está 30 de batería así de punto haciendo un esfuerzo enorme buscando dónde está la altitud con menos viento o con un viento que ayude para volverlo antes posible. Eso es lo que puede pasar con el viento, vale. Eh, pero lo mismo les pasa en el mar. Ahí tengo el, el mar y salen a hacer windsurf y no calculan. Que tío, salen en un calla, en un calla con viento te morís, porque me ha pasado yo igualmente siempre hago la salida para volver con el viento a la espalda ¿no? pero bueno, hay gente que no, van y van y van y van y claro, cuando tienen que volver a contraviento están muertos y es muy difícil, esto es exactamente lo mismo o sea, con el viento no pasa nada, es cuestión de cada piloto que tenga cuidado y que sepa dónde están los límites, ¿no? si hay 30 nudos de viento, o sea, el Phantom aguantaba 55 kilómetros por hora de viento, estos drones son mucho más pequeñitos, pero son motores brushless que tienen mucha potencia y cada día más, hasta que en cualquier momento van a sacar algo, que ya están ahí los ingenieros, que no va a haber problema con el viento, inclusive darle un perfil distinto a los drones, porque muchos de estos drones no tienen aerodinámica, al ser cuatrimotores y ir basados en el esfuerzo y no tener que tener perfil alar ni nada, no calculan que sí que ayudaría tener un diseño un poco más aerodinámico. Pero bueno, ya lo ven. Así que nada, a volar, a aprender y tener cuidado, no tampoco exagerar lo que estoy hablando, ¿no? Si hay muchísimo viento, ¿no? Vale, tampoco baja. Tampoco en Radio X Alicante, exagerar, un saludo para Sebastián, Tu dron. ¿Cómo salió Osvaldo? Eh, está nublado, por eso la luz está un poco así. Este café no tiene nada bueno, es solo café, digo. Te estás pasando, ¿eh? no me estás dando la vitamina. lo que quiera. Vos mirá la batería, mira todo. No, por esto es del, del mando o del, del dron? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿De la batería del dron dónde está? ¿Es esta? ¿O ¿Es esta? Ahí... y por ahí te va diciendo... ¿Dónde está la batería? Aquí está la batería, con no sé ah, si ahí. Es del mando. Eso. voy a grabar con esto de aquí, ¿no? Con la camarita Sí Porque no está los fotos Nada, estamos dos fotos El del mando a pie ¿no? okay. ¿Ves que hay no, una no, cámara? Sí. Le apretas y Quiero se pone... grabar <risa> Ay, qué boludo, si estoy abriendo cualquier cosa Estoy abriendo la aplicación de Usman Qué tarado tengo un quilombo en la cabeza Digo, ¿Qué pasa? ¿Y este dron, Nada que ver ¿eh? No, mira Trece satélites No ¿Dónde estás Gus? Ahí. ¿A qué altitud estás? Se está más abajo. ¿A qué altitud estás, Gus? A 12 metros. Ojo, ¿dónde lo estás llevando muy abajo? No, está ahí. No lo veo. Está justo al lado del tuyo, a la izquierda del tuyo Ah, ya lo vi, qué penal. Qué penal. <risas> Hijo de puta. Mira, mira ahí, ahí se ve. Ya, ya lo vi. Yo me voy a la montaña. ¿Y si me voy a allá? No sé lo que quieras, pero tened cuidado. No, no, ánimo. Yo quería ir hacia el coche. ¿Anda? lo no tenés derecho, vas practicando. Muy bien. más si tienes el mechero en la mano. Está pillado el mechero, eh. Pero, ¿cuál es la altura que estoy del suelo? Ya que dice H. Altitud. De 14 metros es mucho. Está a 14 metros de acá. Está ahí. Pero en realidad, si está ahí, está como a ciento y pico. Lo que pasa como lo despegamos de aquí, es lo que él ve. ¿Lo llevo hasta la otra? allá? Estoy allá arriba.